Hasta ahora hemos visto cómo ejecutar estadística en vectores. Vamos a ver cómo se puede hacer también estadística en las matrices. Para ello vamos a crear una matriz aleatoria y vamos a ver qué ocurre si calculamos, por ejemplo, la suma de A. Bueno, pues nos da 75. Lo que ha ocurrido es que ha sumado todos los elementos de aquí. Para verlo vamos a aplanar la matriz... Para ello hacemos A.flatten. Aquí tenemos nuestro vector B totalmente aplanado y calculamos su suma. NP.sum. Y nos da 75. Lo mismo que hemos hecho con suma lo podríamos hacer con media, que nos da esto, o con media aquí. Por lo tanto, si lo hacemos de esta forma, es lo mismo trabajar con matrices que trabajar con vectores. Bueno, vamos ahora a ver cómo se puede trabajar por filas y por columnas. Vamos a especificar el eje en el que le queremos calcular la suma. La suma a, a se la queremos calcular en el eje 0. Y lo que hace entonces es sumar todas las columnas. Aquí vemos 6, que es la suma de esto, 13, que es la suma de esto. Si le ponemos el otro eje, el eje 2, trabajará por filas. Aquí tenemos la suma de todos estos es 21, la suma de todos estos es 25 y la suma de todos estos es 29. Y si le especificamos NONE pues entonces es exactamente igual que si no tuviese ningún eje. Por lo tanto, para calcular en matrices cualquier función estadística, si no le especificamos nada, lo hace en la matriz como si fuese un vector. Y si le especificamos cada uno de los ejes, pues hace la cuenta en cada uno de los ejes.